Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a otro video más de la gramática alemana básica y la conjugación de verbos. En este video aprenderás un verbo muy, muy, muy esencial que es el verbo haben, verbo tener en alemán. Los kids. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido, mi nombre es Daria, acá nos enfocamos en el estudio del alemán y aprovechar el proceso del aprendizaje al máximo. Si son temáticas que te llaman la atención, que te interesan, haz clic al botón de suscribir y a la campanita para recibir los últimos videos. Y vamos con la materia de hoy, hoy día aprenderemos otra conjugación de verbos Un verbo muy importante, muy esencial para muchas expresiones en alemán Es irregular, sí que ya, si se acuerdan en los videos anteriores ¿Dónde tengo que fijarme cuando hay un verbo irregular? En la segunda Tercera persona singular es donde voy a tener que poner ojo, donde voy a tener que tener una alerta saltando que algo, va, algún cambio voy a vivir en ese punto. Veamos la conjugación del verbo HABEN. Primera persona singular. este persona singular. Ich habe. Ich habe. Zum Beispiel, por ejemplo. Ich habe Hunger. Ich habe hay una canción acá en Alemania que los niños cantan muchas veces o que es muy antigua y siempre salen los cuentos que los niños cuando tienen hambre y están sentados en la mesa toman el tenedor el cuchillo en sus manos y pegan en la mesa cantando la canción. via haben hunga hunga hunga En traducción significa tenemos hambre tenemos hambre tenemos sed. Si sí, esto también existe en español en España, en Sudamérica, cuéntame en los comentarios abajo, me interesa saber si existe la misma canción en español. Vamos con el segundo pronombre personal, pronombre tú, Zweite Person singular, tú hast. Acá tenemos la primera transformación, la irregularidad en que la B de nuestra raíz de verbo, happen ha desaparecido y tenemos solamente la terminación para el pronombre personal, tú, que es st. Y tenemos du has. Zum Beispiel, du hast Zeit. Sería tú tienes tiempo. du hast Zeit. Es el pronombre personal en singular. tercera persona singular. Er, sie, es, hat. Nuevamente acá, como es un verbo irregular, en la segunda, tercera persona singular algo sucede. En este caso nuevamente no tenemos la presencia de la letra p y solamente tenemos la T como terminación de la tercera persona singular. Er sí si es HAT. Zum Beispiel Er hat zwei Kinder. Él tiene dos hijos. Er hat zwei Kinder. Vamos con los pronombres en plural. Primera persona plural. Wir. Wir haben. Aguilla. Se transforma todo normal. Todo según el patrón, donde en la primera persona plural se parece al infinitivo. Nos acordamos del infinitivo. Es la versión cruda, la versión sin haber vivido ningún cambio del verbo. Pero en este caso sí es un verbo conjugado en la primera persona plural. Wir haben, zum Beispiel. Wir haben frei. Wir haben frei. Tenemos libre. Wir haben Three. Zweite person plural. Segunda persona plural. Ihr. Ustedes. Vosotros. Ihr habt. Acá se aplica el patrón regular donde tenemos la T como terminación de este pronombre personal. Y vuelve también a aparecer la B que antes se nos perdió en la segunda tercera persona en singular. Ihr habt. Zum Beispiel. Ihr habt ein Auto. Ihr habt ein Auto. Ustedes. Tienen un auto, o vosotros tenéis un auto. Tercera persona, plural. Tercera persona, plural. Sie, tanto ellos, ellas, como usted. Sie haben. Sie haben. Por ejemplo, por ejemplo. Sie haben glück. Sie haben glück. Que significaría, ellos tienen suerte. Sie haben glück. Con eso ya terminamos la conjugación de otro verbo más. Otro verbo irregular más. Ya te puedes dar cuenta que los verbos irregulares no son tan complicados en alemán. Tenemos dos puntos donde tenemos que poner un poquito de una alerta, un poquito más de cuidado. Aparte de eso, se mantienen los patrones ya aprendidos. Espero que te sea de mucha utilidad la conjugación del verbo haben. Lo vas a necesitar en muchos contextos. Si quieres repasar más expresiones utilizando el verbo haben, déjame un comentario abajo y me alegro vernos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.